porque la prevención es la herramienta más importante para lograr una mejor calidad de vida, el Instituto de Seguros de Jujuy puso en marcha su taller Sentite Bien Integral, destinado a la población en general, con bajos factores de riesgos cardiovasculares. Si tenés entre 18 y 60 años, puedes participar inscribiéndote en las delegaciones de Alto Comedero, San Pedrito, o bien en el Área de Promoción de la Salud, anexo ISJ, la Valle 358, de 7.30 a 13 horas. Requisitos, certificado de aptitud física y DNI. Los talleres se realizan en el SIC de Barrio Alberdi y en el Centro Cultural Jorge Cafrune de Alto Comedero. Por mayor información, comunícate al 0810-777-7258-3. Tu salud es nuestra prioridad. Instituto de Seguros de Jujuy. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo.